Let's get him with Chico Lopez on the electric guitar. Yeah. Madeline. Let's get him 13 on the bass. Joe Kerr on the drums. Saz on the PA. Yeah. one who No tiene veneno Y hoy ni duermo, sino pensando solo en tu amor. Hay hijos que me aconsejan, que te abandone que ya se pero no sé lo que pasa que cada día Que yo ya no sigo para más, que ya no soy mi que el me ven y no me conocen, que mi mano tiene de no que ya, y hoy a